¿Estás lista para que nos baneen de casas e intentar entrar igual? ¡Sí, capitana! ¡Estoy lista! ¡No te escucho! ¡Sí, capitana! ¡Estoy lista! ¡Bien! Entonces, vamos a agarrar un coche e intentar irnos a una casa, ¿ok? Vení, subite en el okay. coche. <risa> Eso te es un coche de golf. ¿sí? sí, sí, pero bueno, no importa. Combina con la nieve del panorama, ¿entendés? Vamos a ir a una sí. casa. Acá hay casas. No sé, si, acá hay una. No sé si los dueños estarán no. acá o no. A ver. Si lo miras, es arriba el coche, ni se ve. No, es verdad. Es como que medio que se camufla, ¿viste? Primero, No, sí, sí, sí. oh, pará, vinimos acá Ela, y enfrente hay 800 casas. Súbita el coche, cambiamos de plan. Mirá, ya está todo es el verdad. barrio en el que puede haber 800 mil personas y nosotros vamos a la casita solitaria. Ok, el plan es el siguiente: tienen que banear solo a una de nosotras. ¿Sí? Pues si nos banean a vale. las dos, está difícil. Pero si a una de las Fíjate. dos la banean y a la otra no, podemos entrar. Así que. Ese es nuestro okay. plan. ¿Cuál de las dos se va a jugar? Tú primero y yo disimulo fuera Y ya después intercambiamos Ok, me parece bien Acá hay alguien que no sé si es dueño o no de esta casa Voy a intentar entrar Hay una casa que está abierta Sí, creo creo que sí, eh Voy o sea, a ver si a la persona de, de la casa está acá o no Para ver qué onda No, no hay nadie detrás de mí Pero estaba viendo si en la casa había alguien Me parece que en esta no hay nadie, eh Pusieron las cosas como para un bebé y todo Pero dueño... Hay una chica mirándote y va a entrar en la casa, va de camino. Cerraron la casa, se está cerrada ahora. Pero, la casa sí, me sí, dejaron sí, de hecho, encerrada, no Ela. ¿eh, viene otra, viene más gente. Uy uy, gente uy, uy, uy, uy. Yo estoy adentro de la casa, o sea, yo me voy a quedar, me quedé encerrada, Ela. ¿eh? Me dejaron encerrada. ¿Qué te cerró? Creo que te cerró ella, ¿eh? porque es la única que sabe que está. Cerrado. Vos decís, capaz... No, capaz no es la dueña de la casa. A ver qué foto tiene. La dueña de la casa. Ah, tiene una está foto. Buena. Ok, claro, no puedo saberlo. A ver, voy a hacer una cosa, ¿eh? Me voy a ir de acá me voy a otra casa porque me quedé encerrada. Pero para eso voy a necesitar ayuda. La ayuda de mi saco a de ver, dime. Ahí está. ¡Ah! ah, pensaba que era de mí. Ahí está. No, pero ahí, me quedé trabada. Ahí está. Okay. No, ¿dónde estás? Mira, aquí hay una gente delante de una casa. Inténtalo. Listo, vamos a meternos ahí. O yo voy a meterme en la casa. Yo a aquí si voy me a acá. acá se acaba yo de poner a la casa a la alguien. Visitando. Está eligiendo la casa. Alguien. Mirá. No, sí, no, señora, sí ¿qué pondrá? quiere hacer conmigo? Que me lleva a Lina, que me secuestra te, te, te quiere, No, Ela, Ela, por favor Esta señora está intentando secuestrarme Te quiere llevar cañilla, a algún lado que... No sé a dónde, Para creo que esta persona es dueña de la casa Me voy a meter a su casa sí, sí. Enfrente de su, de su cara Para ver si me echa, a ver vale. Ah, mira, me metí me abrió, la, abrió la puerta para no, pasar no, no, y yo me le metí Voy a ver dónde está, sí. no sé dónde está la caja fuerte No sé, como para sí. amenazar con que le voy a robar Que realmente no le voy a hacer nada sí. Pero quiero que me, que me eche a ver si me echan. estamos acá a ver. ¡Ah! ¡Me baneó! ¡Me baneó! ¡Funcionó! Sí. ¡Funcionó, Ela! Ok, ok, ok, ahora voy con Bien. vos, ¿sí? Vos quédate ahí, te necesito vale. Porque le voy a decir, hola, Estoy... ¿qué tal? Voy de nuevo hacia Ajá. vos Para, voy a poner la visa <risa> un poco más rápida. <risa> Ok, sí. ahí estoy Ela. ahora estoy donde el cartel disimulando Entrás en acción, Ela. Tenemos que esperar a que se vaya Dime. el dueño O que no esté muy okay. cerca Porque si está muy cerca ¿Dónde estás? Acá Si está muy cerca te puede banear a vos también Hagamos una cosa Uy, me voy No, no, no, vos quédate ahí No, Vos no, no estás, no estás Vamos a esperar a que se vaya cuando se vaya nos vamos a meter en la casa o, bueno, no necesariamente que se vaya. Si está lejos ¡Ah! Me, oh, me quieren llevar a mí también, Ela. ¿Qué pasa Ven, acá? Sí, ella, ella es la que me quiere secuestrar. ¡Me secuestró! No no no, no, no, no, no la dejes, no la dejes. Pará, voy a hacer una cosa. Voy a agarrar el carrito de supermercado, que lo necesito para poder meternos en la casa. ¿Sabes que no lo encuentro? ¿Vos encontraste el carrito de supermercado? Lo he haber pasado como ocho veces. Ver, Pero, ah, que está? Ver, sí, está arriba aquí, de todo. Es el, Está cuenta? adelante. Bueno, Ela, es el momento. Vamos a entrar a la casa. ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Eso! Estoy, ¡Estoy en la casa! Estoy en la casa. ¿Me daño? A ver, puedes saltar no. del carrito, creo, ¿eh? Creo que puedes cerrar del saltar del. ¡Ay, no! Si saltas, me echa. ¡No! Él ha acaba de hacer un coche? coche. Claramente no era esto coche. lo que quería hacer, ¿sabes? Pero vení, subite ahí. A ver si puedo... A ver si el dueño... Si se acerca... Voy, voy, vale, ¿Te imaginas que puedo pasar gracias al dueño? Ahí está, ahí está, ahí está. Eh, abrió Estamos la puerta, ahí. eh. La puerta está abierta. ¿Está abierta? Espera, no. espera, espera, espera. espera, ¡Ay, no Entra puedo entrarle! No la no puedo entrar. Ah, no, es que la no cerró que está realmente. está abierta. Pero Ella que te va a banear. Baneo, ¡No, Ela. me echó! Ella nos baneó a las dos. Me ¡Vení baño. conmigo! Vamos a seguir siendo baneadas de otras casas, por favor. Canta, Ella, que estés en la iglesia ahí eh, mirando. O sea, vos estás teniendo todo bajo control. A ver, está la puerta cerrada claro, esta yo casa. yo estoy rezando. Está la puerta cerrada. ¿Y si te metes por aquí atrás? Me, me dio roommate. No sé si me quería banear o me quería dar roommate de verdad. Me acabo de literalmente... ¿Le caigo bien? ¿Qué onda? O sea, yo solo quería... Yo, yo quería que me baneen. Me acaba de dejar encerrada en su casa. ¡Ela! Me acaban de dejar encerrada... ¡Ela! ¡Vení a la puerta! ¡Necesito ayuda, Ela! ¡Ela! ¡Necesito ayuda! Ahí está. Ah, abrió la puerta! Me abrió la puerta. Ok, creo que ella se ganó. No, que no intente que me... Que me baneen, ¿sabes? Va, allá arriba hay otra casa. Vamos a estar arriba. Quiero entrar en la, en la próxima. ¿Sabes cómo quiero entrar a la casa? Por encima se llama We Rich. O sea, son ricos, pues a Bueno, robarle. a ver, le voy a hablar. Está, eh, está hablando, está hablando en... Eh, hablan en inglés porque tiene el nombre en inglés. Me voy a meter en su casa y le voy a decir hi. O sea, a ver, eso sí Hello. llego a entrar a su casa. Pero no sé Hello. si voy a llegar a entrar. Sí, creo que sí. Ahí está, me metí en su casa. Le voy a poner hi. Y dice, mamá, hay gente intentando entrar en la casa, dijo alguien. ¿What? ¿Está la madre por acá? Ay, y me dijo hola. Hay una hola". chica en la puerta que se está haciendo la muerta, literal. Es verdad, se tiró porque, y se está arrastrando. O sea, ¿qué onda? ¿Y quién es la madre? ¿Dónde está la madre? Ay, al menos acá hay luz prendida. Es que ella no es la dueña de la casa, me parece. Simplemente es alguien que está dentro. O sea, me metí a una casa que no tiene dueño a la vista. Ela, otra vez me quedé encerrada, Ela, Tengo un problema no. con las casas, ¿eh? Me quedo encerrada que la en las casas. La dueña es una persona de fuera. ¿Vos decís sí. que es la persona de afuera? Que... No lo sé, ¿eh? Pero no voy a llevar su coche. Dile, sí, ya tengo. Subite, subite, subite, subite, subite. Voy, Venga, voy, el coche. Voy, voy, voy, voy, voy, voy. ¡Espérame! Te espero, te ya. espero, te espero, te espero. Casas a las que no... Ah, espera. Esa es la madre. Esa es la dueña. Para esta es la dueña, esta es la dueña. Es la dueña? Va, ok, ahí está. Simulo. Está viniendo. Vos disimulá. Yo voy a un... Eh, a que no, me... No, se va a crear una casa nueva. Se está creando una casa nueva. Se la ha creado. ¿En serio? Entonces no era ella. Sí, sí, sí. No pasa nada. El pelo rosa, pasa mejor. Te metes en su casa. Claro, espero que se cree la casa. Y me voy a la casa de la chica de pelo rosa. Necesito que me baneen, ¿eh? Necesito que me banien de alguna casa urgente porque sabes que hay otra forma bien? de entrar hay otra forma de entrar y es eh, con una moto entonces quiero hacerlo ¿En me voy a serio? sentar en su cocina y le voy a decir hola le voy a decir hi a ver con qué me dice hola gracias me por darme una casa eh, le dijo hola y me este valió para pero no. al menos al menos fue buena onda Porque me saludó antes de banearme, ¿sabes? Que al menos fue considerada y me saludó Me hizo el gestito de salud y después me baneó Eso sí Voy ahí ¿Es a ir a el cartel? Detrás, escondida Dale, ahora voy a necesitar que manejes la moto ¿A dónde? Estoy baneada de dos casas Ah, no, de una Flashé que me habían baneado de otra acá Y digo, acá no recordaba que me hubieran baneado de otra Vení, subí en la, en la moto Y manejá hacia la casa me Vamos, dentro, ¿no? sí, metete. metete por. Hay una portita al costado, a la derecha metete por ahí porque eh, ahí podemos ingresar al patio. A la derecha, me estoy yendo o a la izquierda. La izquierda. sí, Aquí. con cualquiera de los dos. A ver. ¡Toma! ¡Wow! Uy, estamos adentro. Yo no puedo bajarme la moto y no te vas como tampoco. Pero estamos adentro Toma! de la casa. Estamos adentro ¡Sí! Que estaba baneada. Te van a banear, Ela. Corre, corre con la moto. Corre como si no hubiera mañana, Ela. No, no, no. Para el otro lado, Ela te van a banear. ¡Ah! ¡La te van a banear, banear. Corre, corra. No, yo sigo. Me yo volvió sigo. a banear a mí. Me volvió a banear. Yo que no había funcionado Qué el baneo normal. Y el chiste es que sí había funcionado el baneo Lo que pasa es que nos lo salté a... Era venir conmigo Y toda casa Ahora estás, estás en el set ¿Sacó la casa? Es De verdad, tengo. sacó la casa Ah, entonces no lo puedo hacer ¿Sabes lo que quería hacer? Ir a una ¿Qué? casa en la que estuviera baneada y, y pararme con el helicóptero por encima Porque <risa> puedes ponerte en el helicóptero Y quedar literalmente flotando en la casa Así que si, voy a intentarlo ¿Y si te llevo? Okay. Si Ahora es que se sombra, puso la para casa puedes acá ¿Puedes entrar en una casa baneada? Eh, no lo sé, a ver, espera Porque acá está la que me baneó Ahí está, a ver, voy a entrar a la, a la casa esta Me deja entrar, yo creo que le caigo bien a esta chica ¿Puede ser. ¿Me encerró? Otra vez me encerró, yo también caigo vez? dos veces Otra vez caigo con la misma piedra Me quedé encerrada otra vez Le dice, ¿puedo entrar? Le dice, sí, ok, yo me meto también Yo tengo poderes de administrador acá en esta casa No sé por qué Yo a estoy ver, observando sí. ¿De dónde? ¿De, de la, la puerta? A si ver, mira en la ventana no, mira es la que ventana que no te veo no te veo Aquí, en, la en la ventana, ventana. ¿En no me ves? Ah, en ¡Sanzo! esa, sí, en esa ventana, sí Ahí te veo, ahí veo tu cara Es que no veía, eh, no me ah, digas vale. que Te está mirando con cara de, te voy a banear a vos Y es como, uh, hola, te dijo Te dijo, hi ah, adiós. No Es que no ir. veo chat, lo tengo quitado No, me voy a ir, Ay. me voy a ir Me voy a ir a enfrente Y sacan la casa de enfrente ¿Qué onda con esta gente que se saca sus casas? Me voy a meter en esta, Ela, necesito Que me baneen una última vez Para meterme en un Va. helicóptero, necesito ir a una casa en helicóptero. A ver si está... No, acá no está. Eh, hay una casa que se está... Prend... Ah, no. Parece que se está prendiendo fuego, pero es que tiene nada No, más. eso sí, eso sí. Claro, no, es que tiene lucecitas ahí. Estoy arriba de su medianera, no. pero él no se entera. Está allá enfrente. O sea, y no viene. Hola, estoy saltando en tu casa. ¿Cómo? Para llamar su atención. A ver. Te eh... puedes subir al techo de su casa por aquí detrás, eh. Es verdad. Mira, te estoy en el, literal que estoy en sí, el techo. Sí, te vi, te vi, te vi. ¿Qué haces ahí, Ela? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Creo. A ver, a ver si viene. Hay es una escalera ahí que puedes subir. Acabo de mostrar que costado. estoy dentro de la casa. El chico está ahí en el coche, me parece. Pero no viene. A ver si, si se acerca acá o no. No, sacó la casa. Ya no me banean. No. Ahora me sacan las casas. Es como. ¿Qué está pasando acá? Me voy a poner el jacuzzi. ¡Ah! ¡Me baneó al toque! Ok, me baneo al el toque. Ela. ELA, sí. ELA, ELA Estoy aquí a tu lado Ahora que te baneen voy a vos contigo. también Métete que te baneen A mí también Y yo también. mientras Sí voy. Y ahora te voy a ir a pasar a buscar en helicóptero De verdad Hola Metete a su casa vale. Te pudiste cerró meter Cerró la casa ya me, ya me metí Sí, estoy dentro Listo, genial Pero la cerró La tiene cerrada O sea, estoy como en el patio eh, pues la metete, ¿sabes meterte casa. con una casa cerrada? Eh, sí, por saltando estoy en tu casa, no Ok, espera, no importa, tu voy casa. allá casa! Voy allá, te voy a buscar, te voy a poner la, la cosa para que te subas La bolsa de dormir Ya estoy dentro eh, dentro? Estoy dentro Te van a banear la espalda No, si aceptando te... la casa, creo Ah, Eso. no, abrió la casa, genial Ah, bueno, mira, Ay, no, no importa eh, vos fijate si te banea, yo mientras voy a estacionar mi helicóptero en su techo ¡Oh, what! ¡No, ¿La la casa. ¡No, Justo cuando no. a poner el helicóptero no importa, pero lo logramos, Ela. Nos metimos en casas baneadas. Así que yo tengo que decir que nuestro objetivo fue cumplido. Así que chicos, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos que están esperando. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chao! Y yo vamos juntos que se el mundo. Aprovechemos la ocasión.